generalmente la universidad por segundo esto no es vida ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida ahora tenemos que ir uno no quiere estar loco no quiere estar mal de la cabeza uno cree que es perfecto, la paranoia es nuestra yo creo que hay miedo a la locura, y ese miedo a la locura hace que la gente esté loca. Todos los seres humanos yo soy perfecto, ¿eh? soy el ejemplo, soy el centro del mundo. Qué mentira, el ser humano es imperfecto por naturaleza. Y si a veces eso se vía hacia una protesta, hacia una violencia. Es el loco violento. No es un verdadero loco simplemente un violento que salvador realiza hacía el loco como una forma de controlar su miedo a la locura la filosofía, la religión, son intentos de, de darle racionalidad a la locura universal la locura es otro artículo de lujo de uso doméstico. De alguna manera, el hombre lobo, la figura del hombre lobo, funciona como una puesta en escena de la locura, porque el hombre, al convertirse en lobo, se convierte en un animal, un ser que no tiene razón. Oh. Generalmente, la universidad nos enseña que el hombre es lenguaje, que le damos al hombre racional, que fue muy útil un tiempo. fue necesario para llegar a la catástrofe donde estamos, pero progresamos. Ahora tenemos que ir y vivir como seres completos. Un inteligente puede ser un tonto, porque solo puede vivir en su cabeza. Nosotros tenemos el centro intelectual, pero también tenemos un centro emocional, y también tenemos un centro libidinal, sexual, creativo, y después tenemos el cuerpo que, que nos maneja en la vida material. tenemos una historia pero que no es nuestra historia es la que nos van imponiendo entonces uno, uno padece una personalidad que le deslizan porque uno cree que es ya en el vientre de la madre el feto recibe la neurosis de la familia es una forma falsa porque son planes de la familia es una, una personalidad que se nos crea como como una cáscara entonces es lo que creemos que somos otra locura social que tenemos es ser lo que nosotros quieren que seamos Y la felicidad consiste en ser lo que realmente somos Ser lo que realmente somos No debe de su propia historia Ir hacia la autenticidad y esa autenticidad, como el loco, no tiene definición. Lo que parece locura o lo que parece desorden es en realidad la permanente camino hacia lo que uno realmente es. Sí. Para ser lo que eres debes ir por donde no eres. Está aquí donde no somos los otros creen o quieren o que Miró a la cordura con una sonrisa y le dijo: no Estás completamente loca tienes miedo a, a la locura? ¿Qué miedo el miedo a la locura es el miedo a verse. Somos seres racionales navegando en el mar de la locura. Cuando tú te dices tienes miedo a la locura, te estás preguntando tienes miedo a dejar de ser racional. Yo diré, en un tiempo tuve miedo. El mundo funciona por la locura. Lo primero que veas es la persona es que está tratando de agrandar su, su nivel de conciencia. Hacerle frente a la rocura. Y el, el secreto es el, el diablo, el taroel, donde está lleno de ojos. Tiene ojos en los senos, tiene ojos en las rodillas. Esta multiplicidad de ojos significa que no tiene miedo de verse. A la persona que quiere avanzar, desarrollar su conciencia, lo primero que tiene que hacer es verse. Pero cuando tú desciendes profundamente en las tinieblas del inconsciente y no les tienes miedo, te das cuenta que todo esto misterioso que llevamos dentro es tu aliado. Eso que llamamos cultura pues, es en realidad. más uno impulsa sus instintos, menos loco es. Si un artista no hace lo de una manera alguna manera inevitablemente caería en la locura. O oh, locura, oh, lugar de la patria más alta. tienes miedo a, a la locura? ¿Tienes miedo a dejar de la locura? ¿Tienes miedo a dejar ¿Tienes miedo a la locura? ¿Tienes miedo a dejar de ser racional? De de ¿O estás completamente de la patria más alta. Yo no quiero volverme tan loco. Gracias por aceptar otra vez esta invitación a sumergirnos en el mundo de los miedos.